Justamente de letras vamos a hablar en este segmento de latidos y por esa razón ya está listo nuestro queridísimo escritor Iván Gutiérrez que nos va a comentar de su más reciente edición literaria y es un tema que toca muchísimo la realidad boliviana sobre todo los hechos que ocurrieron en el año 2019. ¿Cómo estás Iván? Un gusto saludarte nuevamente desde latidos. Hola Diane, eh, gracias por la invitación, espero que se me esté escuchando bien eh, y bueno, feliz por poder comentarte sobre el libro y que nos pongamos al tanto. Exactamente, se te escucha perfecto, entonces vamos a conversar acerca de este texto. Lleva por título La invención del monstruo, ficciones y realidades de la masacre de Sacaba 2019. Cuéntanos entonces, aunque ya es muy ilustrativo este título, de qué viene esta nueva entrega literaria, ¿verdad? Ya. Claro, eh, bueno, el libro no es ficción, no es una revisión sobre eh, las notas de prensa y sobre determinadas interacciones en redes sociales que pasaron durante el 14, 15 y 16 de noviembre del año 2019, ¿no? Que el 15 de noviembre acá en Sacaba, en, en Cochabamba, eh, el ejército a partir de un plan sistemático del gobierno de transición de ese momento, bueno, de... En, en el proceso del golpe, eh, bueno, eh, ocasiona 10 eh, muertes de balas y dos personas por fruto de las heridas de bala, bueno, fallecen un tiempo después, entonces todo es la revisión de cómo se ha armado y cómo se ha estructurado el, el, el plan que, que se ha puesto en ejecución durante el 15 de noviembre, y como el 16 de noviembre, a partir de una conferencia de prensa con un objetivo totalmente demagógico, eh, establecen unos imaginarios en los que se llega a justificar y en algunos casos eh, generar hasta los aplausos por ese acontecimiento terrible ¿no? que ha sido eh, el, el activismo del, del ejército y de la policía en, en la ejecución de estas personas. Entonces, de algún modo lo que realizas, Iván, es un análisis, un desmontaje basado en los medios de prensa que cubrieron el suceso, por supuesto, con su mirada y que dieron al traste con todo lo que aconteció en esos días que mencionabas. ¿Es así? Sí, correcto. Y principalmente está centrado en hacer un análisis del discurso y ver cómo eh, diferentes medios empezaron a establecer el análisis, el discurso que va a plantear Arturo Murillo el 16 de noviembre al día siguiente de la... Masacre, en el que da la conferencia de prensa y dice que los fallecidos son producto eh, de que entre la, los mis, la misma gente que está en protestas empieza a disparar entre ellos, ¿no? Y que a razón de eso, bueno, ahí están las, las personas que han fallecido durante el 15 de noviembre, ¿no? Entonces, eso eh, se establece en la conferencia de prensa e inmediatamente termina la conferencia de prensa, distintos medios y redes sociales empiezan a generar como todo un aparataje de imaginarios para fortalecer esa, esa, esa, esa conferencia de prensa que da Arturo Murillo, ¿no? Tanto es así que hasta este momento, o sea, hasta el día de hoy, después de tres años de, de, de, del acontecimiento, eh, en muchos sectores de la población, hay muchísimos acá en Cochabamba, se trata de manejar como versión real o como la, la, la verdad de los hechos, esa versión demagógica del 16 de, de noviembre, ¿no? Versión que además ha sido soportada o puesta en, en, en acción, digamos, ha llevado a la performativa de la conferencia de prensa a partir de la colaboración de eh, un general del ejército, del comandante departamental de la policía y del comandante departamental de la PLCC, ¿no? Entonces el motivo por el cual ellos tenían o como o dicen que era una prueba irrefutable ante el supuesto caso de que entre la misma ciudadanía que protestaba se disparaba era un chat de WhatsApp, ¿no? Un chat de WhatsApp en el que evidentemente se podía se puede interpretar como como uno de estos muchos grupos que se pueden crear de, de forma deliberada en el que se puede decir cualquier cosa, ¿no? entonces. Pero para hablar de, de, de la ejecución de un plan tan serio, que, que ese sea como el único elemento contundente para ponerlo en acción, es puesto en acción a partir de la Fuerza Aérea, principalmente hay un grupo táctico de la Fuerza Aérea que ejecuta los disparos hacia la población, eh, bueno, se basan en un chat de, de WhatsApp, eh, deliberadamente encontrado, ¿no? entonces el, el libro tiene esta intención ¿no? de desmontar esta, este principio de verdad que impone Arturo Murillo y que es soportado por otros medios y, por supuesto, también por determinadas clases sociales y un determinado aparataje cultural que prefiere eh, aplaudir este hecho antes de enfrentar la situación como es. ¿no? El término de masacre no es un término que lo invento yo o que, o que lo asumo, sino es algo que la investigación del G.A., ha determinado ¿no? tanto el 15 de noviembre en Sacaba como el 19 de noviembre en Sencat. Efectivamente, Iván, ya lo decías, toda una serie de fabulaciones que se trata de vender todavía hoy como la versión real, pero te quiero hacer una pregunta, ¿qué tan incómodo puede ser tu texto, tu libro, para estos sectores que hoy todavía tratan de legitimar una versión tan fragmentada y tan disociada como esta? Eh, bueno, yo creo que le incomoda muchísimo porque eh, el, el libro está constituido por justamente recortes de prensa, no tanto eh, titulares de periódicos, titulares o notas, eh, o estas notas al pie de, de noticias que se, que se han ido generando en distintos canales, en declaraciones de, de líderes políticos de, de ese momento... Eh, ¿No? Entonces, todo eso se ha ido, eh, ido armando, construyendo con fechas, con horas y tratando de relacionar ¿no? qué era lo que estaba pasando y cómo estas cortinas de, de, de expuestas verdades iban desviando la, la realidad. Tomo en cuenta el, el informe, las declaraciones de, que hace la, la misma Iglesia Católica. La Iglesia Católica genera eh, un, un documento de investigación en el que... Eh, eh, llamativamente, eh, es muy detallado todo el proceso que lleva supuestamente de diálogo y de conciliación durante octubre y algunos días de noviembre, pero específicamente para referirse al 15 de noviembre, que es cuando pasa la, la masacre que ensacaba, el diario de ese día es totalmente escueto y, y con un intento, bueno, de, de esquivar la importancia del hecho, ¿no? Entonces, veo eso, veo como. Eh, otras instituciones como CONADE o como eh, di dirigentes eh, de ese momento eh, lanzan, ¿no? Como, como, como supuestas pruebas o como argumentos para reforzar lo que el, 15, el 16 de noviembre Arturo Murillo ya había dicho, ¿no? Y es tanto así que el primer preinforme del CIEI, que sale eh, pocos meses, creo que el 25 de noviembre, si no estoy mal, el pre-informe. -pre eh, ya, ya apunta como un tema central y, y muy importante lo que pasa en Sacaba y ya anuncia como, como masacre ¿no? y cuando ya el PA eh, saca el informe oficial el, el informe extenso de investigación detallada a los cinco minutos de dirigentes o cabezas como Pumari o, o Almilcar Barral dicen, eh, empiezan a desmentir, empiezan a, a tratar de volver a traer a estas cortinas de, de, de, de imaginarios, ¿no? y decir que, que el informe está apagado, que el informe está desviado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, de hecho, es muy incómodo para las personas que no quieren asumir el, la sistematización de la información en la que, bueno, les he hecho creer lo que eh, ellos deciden creer como una verdad que es absolutamente vergonzosa tener que manejarla como una versión para esconder. Eh, la muerte de 12 personas a partir de bala y de muchos heridos. Exactamente. Yo me imagino que con tales argumentos también haya sido un reto encontrar una editorial que se aventurara con este proyecto literario. ¿Fue así o la tuviste más fácil a la hora de poder sacar el texto, Iván? Eh, sí, por supuesto. Ese es un, un, uno de los problemas que justamente a partir del golpe y en lo que van sucediendo, los distintos acontecimientos desde el 2019 hasta la actualidad, se puede ver, ¿no? Hay un esquive o, o una dificultad por hablar de estos temas, ¿no? Entonces, en mi caso, este libro es totalmente independiente, que es lo logro publicar con la ayuda de un editorial también independiente, que es de Sacaba, eh, los responsables de este editorial han estado eh, muy involucrados durante el 2019 ayudando a las personas que fueron heridas, eh, llevando, bueno, medicamentos, agua y todo lo que se necesitaba en la zona, porque son Parece que perdimos la comunicación con Iván Gutiérrez, escritor cochabambino que nos contaba de su más reciente incursión literaria, La invención del monstruo, ficciones y realidades de la masacre de Sacaba 2019. Nos contaba que también había sido todo un reto poder encontrar una editorial que se aventurara con este proyecto literario, pero ya tenemos a Iván de regreso y él nos seguirá contándonos. ¿Escuchas, Iván? Sí, los escucho. Ahora ya me escuchan. Sí, perfecto. <risa> Excelente. Bueno, eso, les comentaba que el libro se decide porque es una editorial independiente, de desacaba y los involucrados están directamente con, con, con la zona. Y la primera propuesta era un, era un ensayo corto de 80 páginas, pero con las conversaciones y con las entrevistas que vamos haciendo a partir del apoyo del de, de editorial, eh, el libro se extiende y hacemos una investigación mucho más profunda, que son más o menos 300 páginas, están para descarga gratuita porque la intención del libro es esa, es informar y no lucrar. ¿no? Entonces queremos que se conozca y, se llegue a hacer, y nos, nos podamos acercar al, a una otra perspectiva de los acontecimientos y así como que podamos poco a poco borrar la versión eh, burlesca que se creó el 16 de noviembre sobre eh, las muertes de, de estas 12 personas. Pues bien, qué bueno esto de la descarga gratuita, que luego vamos a tener detalles, pero antes me gustaría hablar de una presentación que ya tuvo en Cochabamba, si no estoy equivocado el texto. El texto además está en formato sólido, Iván, ¿lo podemos encontrar impreso o solamente está en la versión digital? Sí, el libro también eh, ha tenido sus ejemplares eh, impresos y obviamente está la versión virtual. Eh, lo, hicimos una presentación muy muy diferente a lo que normalmente se hace con los libros, el 15 de noviembre, justo en el homenaje de los fallecidos, hicimos una coa en la gruta donde, están, eh, donde se hace el honor a estas 12 personas. Y ahí hicimos eh, la coa en el que era abierto para que la gente que quiera se pueda acercar, la gente que estaba interesada en, en, en lo que teníamos para ofrecer, en conocer esta información y se obsequió todos los libros, bueno, se obsequió los libros a todas las personas que se acercaron, entre ellas había eh, eh, muchas mujeres que habían luchado, que habían recibido violencia durante el 2019, en, en las protestas familiares, etc. ¿no? Entonces, fue una, eh, pre, más que una presentación, como una apuesta al público del libro eh, de una forma muy íntima, muy, muy ligada a la idea de hacer un homenaje a la memoria porque esa es la intención del libro. Ahora entonces, sí, ya que hablabas de la intención, danos los detalles de dónde se puede descargar este texto, que ya decías además que es de descarga gratuita para todo el que quiera acceder a esta información, una información que ya está sistematizada, que tiene un análisis, que está organizado además para una fácil comprensión. Eh, eh, la plataforma que, que creo que es la más conocida es la, la plataforma Hicha, del grupo Hicha, te me parece Kicha. Eh, y ahí ya está el libro de descarga y obviamente también eh, me, me pueden ese, me pueden hablar a a mi, a mi facebook y si es que les interesa el texto material y podríamos ver la forma de, de, de, de coordinar y hacerles llegar el, el libro a cualquier a cualquier persona que esté interesada o también de pedirme directamente el, el enlace Perfecto, además de este análisis que nos presentas ahora con Invención del Monstruo, Iván, ¿estás trabajando quizás otros materiales relacionados también a los hechos de 2019 o a otra etapa que ha vivido Bolivia reciente? Eh, sí, en, en este momento bueno, estamos en un, en, un, en un proceso de investigación, en un proceso de, de, de profundizar más eh, este el, este mismo tema no el de la masacre de se acaba del 2019 porque evidentemente no no no se ha logrado eh, ver todo lo que se puede o lo que se podía eh, sistematizar entonces seguimos trabajando la intención es hacer un documental ¿no? que vaya apoyando justamente toda la información que está en el libro para que se conozca eh, de mejor manera y desde una forma más cercana a la narrativa que, que se ha generado durante durante el conflicto de, de en sacaba el 2019 Qué buena noticia esta, por supuesto, nosotros estaremos al tanto de estos materiales y si sale también un espacio audiovisual relacionado a estos hechos, pues acá estaremos con gusto también para presentarlo. Muchísimas gracias, Iván, muy ilustrativa siempre tus palabras y sobre todo este texto nuevo que nos presentas y que nos esclarece lo que estaba sucediendo en estos días de 2019, lamentables para la historia que recoge Bolivia. Gracias, Diane, por, por la invitación y espero que bueno a partir de, de esta conversación de haya más personas que se puedan acercar a conocer la, la propuesta del libro. Estamos seguros que sí ya le dejamos todas las claves, te pueden acceder en tus redes sociales o alguna de estas plataformas que ya mencionabas y por supuesto acá siempre las puertas de latidos abiertas que tengas una buena noche Iván Muchas gracias Diane un abrazo para todos <ríe> Y justamente nosotros seguimos con una pausa en latidos. Al regreso estaremos compartiendo otras informaciones, así que usted manténgase en sintonía con La Televisión.